Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otra de las videoconferencias de la Cátedra de Investigación Educativa. Eh, esta va a ser la última videoconferencia que vamos a realizar este año a cargo de la profesora Carolina Ávalos, tutora de la Cátedra. Eh, la videoconferencia va a ser sobre análisis eh, de la información. verdad? Algo muy importante en esta parte del cuatrimestre y en esta etapa para sus informes finales y terceros avances de investigación en todas las asignaturas de la Cátedra. Eh, esperamos que aproveche mucho el recurso y que les sea muy útil. Yo voy a estar ahorita en el transcurso de la videoconferencia, en el chat, eh, revisando las consultas y las dudas. Y posteriormente la tutora también va a estar contestando sus consultas y sus dudas. Entonces le doy el, el, el espacio a Carolina para que haga la presentación. Muchas gracias Carolina. Gracias. Buenas tardes estimados estudiantes. Eh, a todos los que nos están eh, viendo aquí por videoconferencia y quienes están conectados por medio de las salas de videoconferencia de los diferentes centros universitarios. Muchas gracias por estar acá. La videoconferencia de hoy es sobre análisis de resultados en investigación. Eh, tomen en cuenta que esto es muy importante porque llegamos a un punto en donde ya tenemos eh, pues el Capítulo 1, listo, en donde vienen objetivo, planteamiento del problema, eh, objetivos de investigación, las preguntas, hipótesis, eh, antecedentes, justificación, ya tenemos todo un marco conceptual y teórico de nuestra investigación, un buen marco metodológico y llegamos a un punto en donde está la construcción de los instrumentos listos. Una vez aplicados tenemos los resultados y bueno, ahora viene la gran interrogante, ¿qué hacemos con estos resultados? Encinas, por ejemplo, nos dice que los datos en sí mismos son insignificantes. En ese caso tenemos que hacerlos hablar por sí mismos y quiero que se vayan con esta idea en esta presentación. Eh, vamos a comenzar. El esquema de nuestra presentación, va sobre unas consideraciones sobre el capítulo de análisis de resultados, que es lo que tenemos que tomar en cuenta sobre este aspecto. Diferencias entre interpretar, analizar y discutir los resultados, porque este apartado es tan grande, no solamente se limita a llegar a interpretar lo que vemos en los resultados, sino que va más allá. Tenemos que analizar pero también generar procesos de discusión en cuanto a los marcos teóricos y de nuestros expertos en la investigación. Posteriormente cómo realizar la interpretación, análisis y discusión de los resultados en investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas. Los procesos son diferentes, entonces vamos a irlos viendo paso a paso. Eh, bueno, Comenzamos con la primera parte que son las consideraciones sobre análisis de resultados. Para CELTIS, eh, el proceso de análisis de resultados va sobre eh, resumir las observaciones realizadas para dar respuestas a las interrogantes de nuestra investigación. Algo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta es la estrecha vinculación que hay entre los elementos. Como lo mencioné al inicio tenemos una vinculación entre lo que es el tema, la pregunta del problema, nuestros objetivos, hipótesis en caso de que las hubiesen, variables o categorías de análisis y las técnicas de recolección de datos. Esta cadena tiene que estar bastante hilada desde el inicio y no perder la línea desde que comenzamos el tema hasta llegar a este apartado. bien ¿Por qué es importante desarrollar el capítulo de análisis de los resultados? Si bien es cierto este capítulo es vital en la investigación, tomen en cuenta que por una parte se interpretan los resultados logrados producto de la aplicación de los instrumentos, seguidamente se analizan mediante pruebas estadísticas para la medición de las variables y poder comprobar nuestras hipótesis en la investigación y finalmente se incurre en un proceso de generar discusión de los resultados que da paso a un contraste de resultados. De los insumos teóricos presentes en la investigación que vienen de nuestro marco teórico para comprobar las variables o categorías y dar una respuesta a la pregunta de investigación que teníamos desde el inicio. Poder en otro momento reflejar el cumplimiento de los objetivos de investigación, inclusive generar nuevas líneas de investigación para investigaciones futuras. Reconocer desde nuestra investigación las posibles limitaciones del estudio y así finalmente poder obtener conclusiones respaldadas a partir de los resultados que ya han sido comprobados. Siguiendo nuestro esquema, ahora vamos con las diferencias entre lo que es interpretar, analizar y discutir los resultados. En el caso de interpretar los resultados, veamos lo que nos dice Vizquerra. Vizquerra cree que constituye una etapa clave en el proceso de investigación unido a la recolección de la información. Esto viene desde el momento en que se elaboran los instrumentos, desde el momento en que ustedes los aplican a los sujetos de información y obtienen los resultados. Aquí se interpretan de forma descriptiva en tablas y gráficos obtenidos a partir de la información que se agrupó. Nada más. Seguidamente vamos con la otra etapa que es análisis de los resultados. ¿Qué implica esto? Bueno, implica la realización, para el caso de las investigaciones que son cuantitativas, de pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas según los alcances de la misma investigación, cuyo objeto es pues, validar las variables y responder las interrogantes de la investigación y, por supuesto, probar las hipótesis. Esto de acuerdo a lo que nos dice Hernández, Fernández y Baptista. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con el análisis de los resultados cuando son investigaciones cualitativas? Aquí tenemos por ejemplo que el proceso va y ya lo vamos a ver más adelante de una codificación de la información que nos va a permitir establecer las categorías, agrupar los datos. Esto nos va a permitir hacer inferencias de los datos recolectados y determinar entonces así el cumplimiento de esas categorías de investigación. Finalmente vamos a ver acá lo que es la discusión de los resultados que es ese proceso tan elemental. Consiste en generar procesos de discusión en donde el investigador considera las variables o las categorías de análisis para ordenar la presentación de los datos. Retoma la teoría y los insumos de su marco teórico y los contrasta con los resultados logrados en la interpretación y el análisis de los resultados, con el propósito de dar una respuesta al objeto de estudio, a nuestras interrogantes, objetivos e hipótesis. Finalmente, a partir de, esta, de este apartado, es que se pueden generar conclusiones ya probadas, comprobadas y futuras recomendaciones para otros estudios. Siguiendo con nuestro esquema, vamos a revisar, por ejemplo, acá. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se utiliza? para el análisis de resultados. Ya teniendo claros los conceptos anteriores entre lo que es interpretar, lo que es analizar y lo que es generar procesos de discusión, vamos a revisar entonces cómo es que se realiza un proceso de análisis de resultados para investigaciones cuantitativas y cualitativas. Veamos este cuadro comparativo en donde tenemos investigaciones cuantitativas y cualitativas desde sus diferentes procesos. Veamos por ejemplo en la primera parte en las cuantitativas. Una vez que tenemos, partiendo ya de que tengamos los instrumentos listos y ya aplicados. Una vez listos y aplicados y teniendo sus resultados, procedemos en la parte de investigaciones cuantitativas a hacer una codificación de los datos. Y esto lo realizamos por medio de un programa de Excel este, o hoja de cálculo. Eh, un programa como el SPSS, que ya es más especializado, o incluso el R-Project. Eh, hay manuales que explican muy claramente cómo se utilizan estas diferentes herramientas y son, en el caso del SPSS y R Project, muy versátiles y de mucha utilidad a la hora de aplicar pruebas estadísticas en el caso de las investigaciones cuantitativas. Posterior a la codificación de los datos, vamos a agrupar entonces las tablas para hacer síntesis de la información. Tomen en cuenta que ya una vez teniendo las variables, habiendo codificado la información, vamos a hacer agrupación para hacer reducción de datos. Eh, como tercera fase está la aplicación de las pruebas estadísticas. Ya aquí cuando vamos a tratar de, de verificar cuál es el comportamiento que tienen las variables y vamos a hacer ese trabajo respecto a nuestras variables para comprobar las hipótesis en nuestra investigación. Seguidamente como vemos acá, contrastar el resultado de las variables. Posteriormente profundizar en el análisis contrastando esos resultados obtenidos con los postulados teóricos recabados que de dónde vienen, como se los he dicho desde anterioridad, eh, vienen desde el marco teórico. Por otro lado, ya viene una, un proceso de interpretación de los datos desde su contexto y aquí estamos generando la discusión de los resultados y finalmente se extraen las conclusiones. Ya son conclusiones probadas, eh, revisadas y que parten de todo un análisis previo realizado en la investigación. Por otro lado vamos a ver entonces la otra parte del cuadro respecto a lo que son las investigaciones cualitativas. Vean la diferencia que hay entre el análisis que se realiza con un enfoque y otro. En el caso de las investigaciones cualitativas tenemos la organización y reducción de datos haciendo uso de las categorías y subcategorías de análisis. Esto se hace desde el marco metodológico de nuestra investigación. Posteriormente ya cuando hemos aplicado los instrumentos y tenemos los resultados se hace el uso de técnicas de codificación para situar los hallazgos más relevantes del estudio. Aquí se puede proceder a utilizar matrices, se utiliza también por ejemplo la herramienta de Atlas T, se puede utilizar muestreo, mapeo, sistema de códigos u otros que más adelante vamos a revisar. Por otro lado vamos a tener entonces ya un proceso de contrastes y comparaciones en donde hacemos una comparación de las categorías versus la teoría e insumos que tenemos producto de nuestras entrevistas o grupo focal o procesos de observación recabados. Seguidamente tenemos la construcción de cadenas y evidencias para relacionar el problema o las categorías y así analizar esa hipótesis de investigación que tenemos, que si bien es cierto en las investigaciones cualitativas puede o no puede estar, pero siempre tenemos de forma intrínseca una hipótesis sobre la investigación para que lo tomen también en cuenta. Posteriormente tenemos ya en la parte de la discusión de los resultados el proceso de triangulación en donde está la información de las fuentes, en contraste con los instrumentos y las categorías de análisis y finalmente se extraen conclusiones, que al igual que en las investigaciones cuantitativas, ya son conclusiones más reflexivas, comprobadas y que pueden incurrir en muy buenas recomendaciones para mejorar nuestro proceso de, de investigación, nuestra investigación o generar nuevas líneas de investigación. Vamos a revisar ahora, paso a paso, cómo es que se realiza la interpretación el análisis y la discusión de los resultados en investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas, siguiendo como base el cuadro anterior que teníamos donde se describían cada uno de estos procesos. Por ejemplo, vamos a ver con las investigaciones cuantitativas. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, desde la interpretación y análisis de los resultados, partimos de, bueno, como teníamos en el cuadro, se codifican los datos, se agrupan en tablas se aplican pruebas estadísticas y esto es muy importante porque hay una diferencia entre lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que es lo que vamos a ver más adelante. y Que quede claro que no pretendemos con esto que ustedes se conviertan en expertos pero sí es importante que empecemos desde ya a explorar, eh, porque también esto le da mucho más validez al estudio y permite hacer un estudio más profundo de las variables y el comportamiento que presentan en la investigación. Sí sería bueno entonces que tengamos eh, ese interés en explorar un poquito más a qué se refiere en lo que es estadística inferencial y las diferentes pruebas tanto paramétricas o no paramétricas, que vamos a ver ahorita más adelante. Siguiendo con nuestro esquema, tenemos después el contraste de resultados con las variables y después el resultado eh, con los postulados teóricos. Ahora abajo en donde están los círculos tenemos que la estadística descriptiva más la estadística inferencial van a generar un buen análisis de resultados. Bien, vamos paso a paso. Primero teníamos en nuestro esquema la codificación de los datos. Cuando nosotros tenemos por ejemplo en la investigación cuantitativa un cuestionario o tenemos una encuesta y ya hemos aplicado los datos y tenemos todos los resultados, pues procedemos ya sea en Excel o en SPSS, aquí les tengo un ejemplo del SPSS, a codificar cada una de las partes de ese cuestionario o de esa encuesta para poder concretar bueno la vista de los datos completos y las variables. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tratar de integrar todo en esta base de datos para que la base de datos nos ayude después a generar las diferentes pruebas que necesitamos y ver el comportamiento de nuestras variables. Seguidamente, ya una vez, estando codificados los datos sea en Excel y ya habiéndolos pasado al SPSS o R project por ejemplo, que son esas herramientas con las que podemos trabajar, se hace agrupación de esos datos y los agrupamos por tablas, como vemos acá, o si no, los agrupamos también por gráficos, como se presenta en la siguiente ilustración. Seguidamente, Aquí esto es muy importante, cuando ya tenemos eh, las tablas y tenemos los gráficos de cada una de las variables, entonces vamos a hacer una lección de pruebas estadísticas para investigaciones cuantitativas, que también aplica para investigaciones de enfoque mixto. Vamos a ver poco a poco. Bien, Aquí tenemos, y ahí es donde les digo que tratemos de, de tener esa mente abierta para comprender un poco más esta relación, lo que es estadística inferencial. Bueno. Así de forma muy concreta podemos ver que la estadística inferencial eh, permite cómo sacar las conclusiones generales para toda una población a partir de un estudio de la muestra. Recuerden que ustedes en la investigación dentro del marco metodológico hicieron una descripción muy concreta de lo que tenían como población que es el universo de estudio y de lo que tenían como una muestra que son aquellos sujetos que van a participar seleccionados de esa población. Y entonces acá, para comprobar el grado de fiabilidad o significación de los resultados obtenidos. Eso es estadística inferencial. Ahora, hay dos procesos que se pueden aplicar. La estadística inferencial se divide en pruebas paramétricas y en pruebas no paramétricas. Entonces tomen en cuenta estas características. ¿Cuándo es que yo sé o cómo sé que puedo aplicar una prueba paramétrica? Y aquí tenemos las diferentes características. Bueno, primero ¿Para qué sirven? Permiten comprobar la hipótesis. Sucede cuando se comproba la hipótesis. Cuando hay una presencia de una muestra seleccionada aleatoriamente. Cuando se hizo un muestreo probabilístico. Cuando no fue intencionado. Después cuando hay una presencia de una distribución normal de las observaciones. Cuando las variables son cuantitativas, distribuidas en variables continuas o discretas. Y esto es muy importante cuando tenemos una muestra mayor a 30 sujetos ahora qué es lo que pretende bueno tener una idea aproximada de la forma de distribución de los datos las ventajas que tiene este tipo de pruebas paramétricas cuando son sujetos mayores a 30 es que por ejemplo hay pues mucho menos errores las pruebas tienden a ser mucho más robustas eh, son más exactas en sus resultados y hay un poder de de eficiencia y eficacia en los resultados mucho mayor. Es decir, el margen de error en los resultados se disminuye mucho. Tipos de pruebas que se pueden aplicar y esto también es muy importante que lo tomen en cuenta porque si ustedes revisan otra información, por ejemplo como en YouTube, pueden encontrar específicamente Cómo se usa cada una de estas y cómo se puede aplicar desde el programa de SPSS. Entonces, tenemos la T de Student, el ANOVA, la prueba F, que es el análisis de las varianzas, el coeficiente R de Pearson y la prueba de Levin, que es para contrastar varianzas. Esas son las que se utilizan en el caso de las pruebas paramétricas. Ahora, cuando mi investigación. De a partir del comportamiento que tiene de los sujetos que tenemos acá, es que vamos a ver se pueden aplicar entonces las pruebas no paramétricas. Tomen en cuenta las siguientes características que tenemos aquí en el esquema. Dice que con estas pruebas se tiende a rechazar la hipótesis. A ver, no hay una distribución normal de los datos y esto sucede cuando tenemos generalmente una población menor a 30 sujetos, en donde nosotros decimos, bueno, resulta que para poder tener eh, un poco más de resultados confiables en nuestra investigación vamos a tomar exactamente la misma cantidad de la muestra que es la misma de la población. Suele suceder, ya lo hemos visto en varias investigaciones, entonces tomen en cuenta que estas características son las que nos van a indicar que nuestra investigación necesita de pruebas no paramétricas en ese caso. Veamos qué más tenemos acá. Cuando se analizan los datos de forma nominal y ordinal, las variables en su mayoría son categóricas. Ahora, como les dije anteriormente, la población fue elegida intencionalmente, no fue de forma aleatoria. Eh, hay un muestreo no probabilístico, muestras mucho menores a 30 sujetos. Y aquí es en donde nosotros decimos, bueno, no tenemos una idea de cómo se va a hacer la distribución de los datos. Y Entonces, como no podemos percibir esto, porque hay tan poquita población, obviamente podemos incurrir en que haya un poco de errores más grandes, pero a partir de las características que arroja la investigación, lo más ideal es que apliquemos este tipo de pruebas. y Aquí las tenemos. La prueba U de Mann-Whitney, que es para dos grupos independientes. La, la prueba de Wilcoxon, que es para grupos relacionados. El chi cuadrado de Cruz Calwallis y las pruebas de correlación de Spearman y de Kendall nuevamente, si ustedes desean profundizar más en cada una de estas pruebas entonces buscamos en YouTube, buscamos en otros insumos para poder conocer el procedimiento y aplicación de cada una de estas. Esto lo tengo que atraer a colación porque son pruebas muy necesarias para poder mejorar todavía el análisis de nuestras investigaciones, que Posiblemente muchos no hayamos visto desde lo que es estadística aplicada a la educación u otros cursos, porque estos cursos se proponen más que usted aprenda a hacer un análisis descriptivo. No ya habiendo realizado análisis inferencial en donde usted hace un contraste con las variables y algo más profundo como les voy a enseñar más adelante. Pero sí de forma eh, personal, cada uno puede tomar el interés de buscar en diferentes herramientas e insumos y ver cómo se aplican este tipo de pruebas a partir de las características que les estoy dando acá. Vamos a ver, por ejemplo, en una investigación de enfoque cuantitativo. Y para eso aquí tenemos un ejemplo. Entonces, esto es de una investigación real que se realizó el año pasado. Eh, tenemos una investigación, por ejemplo, acá que es con diseño mixto. El título, Análisis de Estrategias Didácticas para la Formación en Investigación mediante herramientas de la web 2.0 y 3.0, tiene una pregunta problema, aquí está. Queremos saber si las estrategias didácticas implementadas responden al desarrollo de habilidades y destrezas para la formación e investigación pues del estudiantado que cursa la asignatura de métodos mixtos y entre los periodos del tercer cuatrimestre del 2014 al primer cuatrimestre del 2015. Ahora tenemos objetivos, sí, hay de tipo cuantitativo y cualitativos. En el caso de los cuantitativos, queremos analizar el impacto que han tenido las diferentes estrategias de mediación y sus recursos tecnológicos empleados en el desarrollo de esta asignatura para garantizar la formación en investigación del de estudiantado. Ahora bien, de este objetivo, recuerden que es cuantitativo, se desprende una variable de investigación y aquí la tenemos también. Responde el impacto de las estrategias de mediación y recursos TIC empleados en la asignatura para garantizar una formación en investigación. Con esta variable se trabajó para entonces realizar un cuestionario que fue aplicado a los estudiantes. Teníamos una muestra de 116 sujetos y dentro de las características que les indique en el mapa conceptual anterior tenemos que si son más de 30 sujetos eran pruebas paramétricas. En este caso se cumple esa norma. Son 116 sujetos. Ahora, cuando se elabora el cuestionario, una de las cosas que tenemos que tener claras desde nuestro marco metodológico es el tratamiento de la información y esto sirve para poder realizar este apartado de análisis de la información. Veanlo aquí. Tratamiento de la información. ¿Cómo se va a trabajar entonces el resultado de estos datos? ¿Cómo se van a ordenar? ¿Cómo vamos a hacer que hablen? Bueno, por medio de estadística descriptiva e inferencial para el análisis e interpretación de los datos, relación de las variables y medidas de tendencia central. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Pues en este caso se usó el programa estadístico SPSS. Nuestra investigación acá tenía una hipótesis, sí, de tipo causal y para ello también se aplicó una prueba estadística que es la de Z para muestras grandes para comprobar que efectivamente se estaba aceptando la hipótesis, no se estaba rechazando. Bueno, con esta condición, con esta idea que tenemos de investigación, vamos a trabajar el resto de los ejemplos. Ya tenemos por ejemplo entonces acá, el, tenemos el problema, los objetivos, tenemos la variable que es lo más importante, tenemos el tipo de instrumento que se utilizó, la muestra, el tipo de pruebas que se van a aplicar y tratamiento de la información. Entonces, vamos a ver un ejemplo de análisis descriptivo, para que ustedes vean la diferencia entre un análisis descriptivo y un análisis inferencial. Entonces la primera parte era la interpretación de los datos. ¿Cómo se interpretan los datos? Esto es un ejemplo de interpretación de los datos. Vemos que por ejemplo tenemos acá la tabla 9 que habla sobre el género y tenemos un total de 116 sujetos y queríamos saber cuántos son mujeres y cuántos son hombres. Esta es una interpretación de esa tabla. Como se puede apreciar en la tabla 9, se tiene un total de la muestra participante en la fase cuantitativa de 67 mujeres y 47 hombres que responden a 116 sujetos participantes en el llenado del cuestionario. Si vemos acá, aquí no hay ningún análisis. Esto es solamente una interpretación. Es lo único que se realiza y esa es la primera parte que se realiza por ejemplo acá en análisis de los datos cuantitativos. Primero interpretamos y eso es cuando tenemos todas las tablas y los gráficos y empezamos a eh, describir puntualmente lo que estamos reflejando o lo que se ve reflejado en esa tabla, por ejemplo acá en la tabla número 9. ¿Qué pasa ahora cuando vamos a hacer entonces un análisis inferencial? No se me asusten, vean los colores y vean los círculos que están acá. Esto es muy sencillo. El análisis inferencial, como les dije anteriormente, lo que pretende es ver el comportamiento de las variables. Entonces, por ejemplo, acá queríamos revisar un contraste entre variables como por ejemplo género, la edad de los estudiantes y el programa que tenían matriculado. Pues para ver el comportamiento de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes son los que matriculan más en una carrera? ¿Qué edades tienen? ¿Qué nos refleja la media? Si son más hombres que mujeres o demás. Y eso es lo que podemos ver reflejado acá en los datos. Entonces tenemos, por ejemplo, marqué en círculo administración de empresas y marqué también informática educativa como para hacer una relación. Vean que se toma en cuenta la media. Me interesaba reflejar, por ejemplo, el máximo y el mínimo de edad. Y entonces vamos a ver ahora sí un análisis, pero de estadística inferencial, que es ya lo que nos permite hacer un análisis de los resultados que tenemos a partir de la interpretación de datos que hicimos anteriormente, pero ya en este caso aplicando pruebas paramétricas. Aquí la prueba que se aplicó fue la ANOVA y vean el análisis. Entonces vamos a leerlo acá, tenemos, para efectos de la investigación resulta interesante hacer un contraste entre las variables de género, el programa y la edad como le dije anteriormente en el cuadro que se presentó, para verificar tanto desde la edad como el género, cuál es la mayor concentración de estudiantes matriculados en las carreras de la UNED. Así desde la tabla que nosotros tenemos acá, se puede apreciar una gran diferencia de estudiantes con género femenino matriculados en la carrera de informática educativa. Voy para atrás. entonces Informática educativa lo tenemos acá. Hay más Um, mujeres que hombres matriculadas en la carrera. Vamos para atrás. Dice acá, um, quienes tienen una media de 1.67 mientras que los hombres ponderan una media de 2. Punto .44. En este caso hay una diferencia de género con las mujeres matriculadas respecto con los hombres. Se puede verificar también el rango de edad y se puede encontrar que hay una igualdad entre el máximo y el mínimo para hombres y mujeres. ¿Qué significa eso? Bueno, en este caso tenemos que son más hombres los que ingresan a, inf a informática educativa, pero las edades, voy para atrás otra vez, vean las edades entre el mínimo y el máximo, son exactamente las mismas. Entonces la misma cantidad de estudiantes de 18 a a 28 años son los que están ingresando a informática educativa. Seguimos aquí con la, el análisis, sin embargo se rescata otro ejemplo y en el caso de la carrera de administración de empresas, donde se evidencia una media más alta entre las mujeres matriculadas en esa carrera en comparación con los hombres. Pero el rango de edad es diferente puesto que son cada vez hombres más jóvenes con un rango de edad de 18 a 28, quienes escogen estudiar esa carrera que las mujeres, porque las mujeres ingresan con un rango de edad de 29 a 39. Si se dan cuenta, aquí analizamos entonces la edad de las personas, la incidencia que tienen en esta carrera, quienes entran primero eh, a edades más tempranas y quienes entran después. Eh, revisamos también de las mujeres y los hombres quienes ingresan en mayor cantidad, si más hombres o más mujeres y también podemos hacer un contraste entre las carreras, cuáles carreras tienen más estudiantes que otras. Y esto lo hicimos por medio de esta prueba estadística de ANOVA. Esto es lo que permite hacer entonces un análisis de los resultados a partir de una combinación de las variables y a esto es a lo que queremos llegar. Nos gustaría que ustedes innoven en esta parte porque les va a permitir hacer un estudio más profundo de las variables y que obtengan mejores resultados después. Vamos a ver por ejemplo acá entonces cómo se realiza la discusión de los resultados de esa variable. ¿Por el que hayamos analizado aquí eh, por medio de una prueba paramétrica como lo es el ANOVA, el comportamiento de esas variables no significa que ya hemos terminado el proceso. Resulta que hay algo muy importante acá y se llama el proceso de discusión de los resultados en donde tenemos que añadir ahora sí los resultados obtenidos en estas pruebas paramétricas eh, Además de la interpretación que habíamos hecho anteriormente de, de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos. Pero ahora vamos a comprobar si el comportamiento de la variable se cumple en relación a la teoría que tenemos en nuestro trabajo de investigación. Entonces, ¿cómo se realiza la discusión de los resultados en la variable? Vamos a ver de nuevo el esquema para que lo tengamos acá en cuenta. Entonces, tomen en cuenta que, de nuevo, hay una variable que ya está establecida, que es el impacto de las estrategias de mediación y recursos eh, TIC para poder garantizar una formación en investigación. Estaba el cuestionario con una muestra de 116 sujetos y con la aplicación de pruebas paramétricas. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, para poder hacer el, el proceso de discusión de los resultados, tenemos que tomar en cuenta entonces todo el análisis de resultados que hicimos anteriormente con pruebas paramétricas o no paramétricas, más tomar en cuenta la teoría y fundamentos que tenemos en el marco teórico conceptual para poder generar una discusión de resultados. Esa variable que teníamos acá sobre el impacto de las estrategias de mediación y recursos TIC para revisar si cumplen o no con una formación en habilidades y destrezas para investigación, eh, la vamos a ver acá. Entonces, sí es importante que tomen en cuenta una cosa. Para poder realizar este proceso de discusión, tienen que tomar en cuenta el instrumento que ustedes elaboraron. Vean que el instrumento, y aquí se los pongo en la diapositiva, era un cuestionario que fue aplicado a 116 estudiantes, pero ¿Cómo estaba compuesto ese instrumento? Bueno, aquí está. En la parte 1 había una información sociodemográfica. En la parte 2 estaba un apartado sobre metodología empleada en el curso, que era lo que nos interesaba conocer por parte del estudiantado, cómo fue elaborada esa metodología dentro de los diferentes cursos de métodos mixtos. Otra parte que tiene sobre actividades desarrolladas en el curso, qué tipo de actividades estaban desarrollando. Eh, la parte 4 que habla sobre los recursos TIC, que queríamos saber bueno, qué tipo de recursos estaban utilizando tanto dentro o fuera de la plataforma de Moodle. Y la parte 5, pues las competencias que se logran a partir de este curso que se llevó eh, sobre competencias en investigación. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Porque yo, yo sé que aquí ya se les puede hacer un poco de confusión y van a decir, bueno, ya me perdí. Entonces, vamos de nuevo. Tomen en cuenta que ya ustedes hicieron la interpretación de los datos. Ya hicieron un análisis estadístico inferencial en donde utilizaron varias variables. Hicieron pruebas paramétricas. Las trabajaron para ver el comportamiento de las variables y probar hipótesis de una vez. Pero ahora me van a decir, bueno, ¿Cómo genero la discusión de los resultados? En el caso de esta variable que ahora sobre el impacto de este, las estrategias de mediación y el uso de las tecnologías para ver si se cumplen las habilidades y destrezas en investigación por parte de los estudiantes, se elaboró un cuestionario y todo ese cuestionario es el que aplica para fundamentar esta variable. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, se van a generar líneas de discusión y aquí dice, a partir de los resultados genere líneas de discusión en donde exponga los resultados del análisis del instrumento en contraste con los fundamentos de autores expertos presentes en su marco teórico. Ustedes van a hacer entonces eh, devolverse, revisar bien el marco teórico, revisar cómo elaboraron los temas y subtemas, ver qué información de ahí me va a servir para fundamentar y responder a esos resultados que tenemos ahí. Entonces, Vean por ejemplo el ejemplo que tengo acá eh, sobre la discusión de los resultados. Ahora sí, y esto es parte de esa misma investigación. Cuando les dije que se establecían las líneas de discusión, es porque ustedes van a ordenar la forma de exponer los resultados de esa variable. Se trabaja en función de la variable y tenemos, para realizar una valoración profunda desde el impacto que han tenido las estrategias de mediación, así como los recursos de tecnologías de información y comunicación empleados en la asignatura, que favorecen la formación en investigación, se logra partir de tres aspectos. Primero, tomar en cuenta los resultados que nos dan los estudiantes sobre la metodología ampliada por los docentes en la asignatura. Queremos saber cómo los docentes estaban trabajando las clases en la plataforma. Después, eh, las actividades desarrolladas a lo interno de la asignatura, qué tipo de actividades estaban desarrollando, si eran vinculadas con los objetivos y pues claro, si esto les estaba permitiendo a ustedes lograr habilidades y destrezas en investigación. Y después, por otro lado, desde los recursos TIC utilizados en la mediación de la asignatura, que fueran de apoyo para las diferentes estrategias, ver si estos eran vinculados también a los objetivos de aprendizaje del curso que ustedes están llevando, que en este caso la población era del de curso de métodos mixtos de investigación. Aquí está el ejemplo entonces vean por ejemplo acá tenemos actividades desarrolladas a lo interno de la asignatura. Se hizo el análisis, les estoy presentando el análisis respecto a la línea temática 2 eh, que habla sobre actividades desarrolladas al interno de la asignatura y así se ordenó bien el resultado eh, de, este, de este ítem. Entonces tenemos por ejemplo acá eh, datos porcentuales que hacen rememoración a lo que es eh, la estadística descriptiva en donde se está trabajando, por ejemplo, aquí que se observa que un 42.2 del estudiante, da una calificación de excelente, mientras que el 2.6 califica dicho eh, proceso como deficiente. Eh, por otro lado, en el siguiente párrafo vemos que también ya hay una relación mucho mayor en cuanto a datos porcentuales, a partir de los resultados que tenemos de la estadística eh, inferencial. Producto de análisis paramétrico que se hizo. Y por otro lado, en la siguiente página tenemos también este, ya el contraste con los autores. Tenemos, por ejemplo, López y tenemos Aceas, que vienen del marco teórico, en donde nos dicen, por ejemplo, acá: tales resultados revelan que el estudiantado pareciera estar de acuerdo con que las actividades propuestas en la plataforma sustentan un modelo pedagógico orientado al desarrollo de habilidades y destrezas para la vida, desde la cual proporciona metodologías de enseñanza reales y adecuadas al contexto. Esto fundamentado con López y por otro lado donde la explicación Ajá. Veamos acá donde la explicación, sensibilización de la realidad, pensamiento crítico, indagación, creatividad, inclusión y descubrimiento eh, propicien esos espacios de aprendizaje para la mejora continua. Entonces aquí ¿Qué estamos haciendo? Fundamentando los resultados obtenidos con la teoría que tenemos dentro de nuestro marco teórico y para esto haciendo remembranza a que todos estos aprendizajes logrados por el estudiantado van a permitirles aprender a conocer, hacer, a hacer, aprender a vivir juntos fundamentado con lo que nos dice SEAS. Si se dan cuenta, hay una diferencia muy grande entonces en la forma en cómo interpreto un resultado de eh, un gráfico o una tabla. Hay una diferencia muy grande en donde yo realizo un análisis de los datos, cuando ya yo aplico entonces un eh, proceso de estadística paramétrica, como en el caso de la NOVA que hicimos acá, en donde haya un contraste de tres variables para poder revisar cómo se comportan y poder emitir entonces un criterio más sólido del de fenómeno de estudio que estamos trabajando. Y hay una diferencia muy grande de ese análisis de resultados a una discusión de los resultados. Ya cuando uno discute los resultados hay que tener un fundamento teórico. Recuerden que en investigación todo es comprobado. Entonces aquí lo más importante de este proceso es que ustedes tomen en cuenta de que yo aporto del análisis pero enriquezco con insumos teóricos. Lo que yo estoy diciendo y lo que me arrojaron los resultados, lo interesante en este caso es que yo lo contraste con la teoría y logre entrelazar ambas para poder revisar si se cumple o no la variable de investigación. En este caso yo quería saber, bueno, cuál era el impacto que tenían esas herramientas que se estaban trabajando desde la plataforma Moodle, queríamos saber también si las estrategias de mediación eran las más pertinentes y si todo esto conjunto permitía la formación de habilidades y destrezas en investigación. Y De hecho, tanto la teoría como los resultados aplicados permitieron comprobar la veracidad de esa variable. Fue efectiva. Vamos a ver acá. A ver, Hay también otra parte importante que hay que tomar en cuenta aquí y es la forma en cómo yo desarrollo las conclusiones. Eh, hemos visto trabajos de investigación en donde los estudiantes toman extractos del análisis de resultados y los colocan en las conclusiones y resulta que las conclusiones van mucho más allá. Cuando un investigador termina completamente su investigación, revisó toda la investigación completa desde la primera parte de los objetivos, el cuadro de las variables, revisó la parte de descripción de los datos, la análisis de los resultados y la generación que se hizo acá en la discusión de los resultados, puede tener entonces bases mucho más sólidas para llegar y aportar las conclusiones. Porque no es una copia textual de los apartados anteriores. Ya es una inferencia que hace el autor, en este caso el investigador, eh, donde nos comprueba a partir de cada una de las variables, o los objetivos de investigación, si se cumplieron o no. Entonces, veamos acá el esquema. Tenemos entonces la variable más el análisis de resultados, más el contraste de los resultados y la teoría, generan entonces acá las conclusiones. Pero eso es a partir de toda una reflexión que se hizo de estos tres apartados previos. No es una copia que se genere textual al final y veanlo acá en el ejemplo. Entonces tenemos acá eh, las conclusiones y recomendaciones que se desarrollan a partir de las variables de investigación eh, propuestas en el estudio. ¿Cómo se acomodan? A partir de la variable que se estudió. Vean que estamos trabajando con la misma variable desde el inicio y tenemos de la variable impacto de estrategias de mediación y recursos TIC empleados en la asignatura para garantizar la formación en investigación se concluye. Aquí tenemos la conclusión entonces, de los resultados observados en el análisis se encontró desde la perspectiva de los estudiantes que estos están conformes con las herramientas, estrategias de mediación y metodología empleada por el docente. Lo cual es un elemento que favorece el desarrollo de la mediación pedagógica. Vean que aquí se hace una inferencia. Aquí el investigador concluye a partir de todo el análisis previo realizado de lo que se hizo en el análisis, de lo que se hizo en la interpretación, más lo que se hizo en la discusión. Dice entonces acá, eh, eh, favorece el desarrollo de una mediación pedagógica por parte de los educadores, de forma que el estudiante se encuentra dispuesto al desarrollo de cada una de las actividades que sugieran desde la orientación e incluso el docente, en la medida en la que se requieran mejoras, eh, puede generar esas mejoras y aspectos para mejorar la temática de la asignatura. Igual, eh, por otro lado se vuelve a con concretar, a fundamentar, eh, por ejemplo acá, aportes por Sánchez, en donde se hace una inferencia de una conclusión pero se contrasta la conclusión con la teoría para que veamos efectivamente que se comprueba lo que se está diciendo y finalmente se recomienda qué es lo que yo recomiendo posterior del estudio entonces eh, iniciar el desarrollo de propuestas sugerentes hacia una adecuada integración del e-learning en procesos de enseñanza-aprendizaje y yendo un poco más allá porque es importante que entonces tengamos claro esto porque a ver eh, el proceso de conclusión ya las conclusiones de, de la investigación, eh, parte de un proceso de reflexión. No es que hagamos una copia textual, lo que encontramos en los en análisis de los resultados o en la discusión de los resultados, sino que aquí el investigador tiene que tener la paciencia de poder revisar los apartados previos, el análisis de resultados y la parte de de la discusión de los resultados y hacer una inferencia, decir, bueno, ¿a qué se llegó en la investigación? Pero ordenadamente, vea que lo estamos haciendo a partir de la variable que estamos estudiando, a partir de esta variable que fue lo que encontramos. Tomen en cuenta que ningún resultado puede ser malo o bueno, entonces si en algún momento logramos encontrar que nuestra variable no se cumplió, pues es parte de los hallazgos de la investigación y así se debe colocar. Aquí no se trabaja de que algo es bueno o malo, sino el resultado que se obtuvo. Si no se cumplió, entonces decir por qué no se cumplió y a partir de los resultados que obtuvimos y se ordena. Y entonces de ahí lo que se puede hacer es posteriormente recomendar qué otra eh, sugerencia podemos dar para la mejora e incluso la generación de nuevas líneas de, de discusión para futuros temas en otras investigaciones y darle continuidad a este estudio. Vean que hasta aquí vamos casi que con la mitad de la presentación y tenemos el análisis que se realizó completo desde la parte cuantitativa. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es el análisis de los resultados desde el enfoque cualitativo, que si ustedes vieron desde el inicio en el cuadro que les expuse del autor autora Seas, es muy diferente a cómo se trabajó en esta parte. Entonces, vamos allá. Ahora, ¿cómo se realiza el análisis de resultados e investigaciones cualitativas? Bien, vamos a seguir este esquema. Tenemos acá una vez aplicado el instrumento, cuando ya tenemos el proceso de observación participante, cuando tenemos el grupo focal o tenemos los resultados de las entrevistas, entonces acá tenemos bueno, ya los resultados y procedemos a organizar los datos. Después, el empleo de técnicas de codificación para poder ordenar mejor estos datos y hacerlos más sistematizados, más concretos. Después, el contraste de las transcripciones que tenemos con la teoría para generar el proceso de triangulación de los datos, que es la técnica que nos permite pues, validar la categoría de análisis y también responder al problema de investigación, para finalmente extraer las conclusiones. Vamos a ver este esquema que parte también de la misma investigación mixta que se había realizado sobre el análisis de estrategias didácticas para la formación e investigación mediante herramientas de la web 2.0 y 3.0 que como anteriormente se los presenté era de enfoque mixto y nos permitía hacer el estudio desde las dos vías tanto el análisis cuantitativo como el análisis cualitativo entonces tenemos acá nuestro objetivo cualitativo Valorar la opinión de docentes que han ofertado la asignatura en métodos mixtos y la del estudiantado que ha cursado la asignatura en años anteriores respecto a las estrategias de mediación empleadas y ver si estas coayudaron al desarrollo de habilidades y destrezas para una formación en investigación. ¿Tenemos una categoría? Sí, y aquí está. Bueno, Vamos a ver la opinión de los docentes y el estudiantado respecto a las estrategias empleadas y la pertinencia en el desarrollo de habilidades y destrezas para una formación en investigación. Eh, acá no se nos vayan a enredar, lo que hicimos fue como esclarecer un poco más, desagregar un poco más esa categoría de análisis y trabajamos unas subcategorías, docentes, estudiantes, estrategias de mediación y habilidades y destrezas investigativas, como para concretar mejor el orden de ver esta forma de la categoría de análisis. ¿Hay un instrumento? Sí, tenemos varios, de hecho están en la entrevista aplicada a los docentes, un cuestionario aplicado a los estudiantes y una observación participante. Para el tratamiento de la información que se hizo, bueno, se trabajó con matrices de valoración, hay una sistematización reflexiva en contraste con documentos atinentes al tema investigado. Ahora, tomando en cuenta este esquema, vamos a ir viendo paso a paso pues, cada uno de los elementos que constituyen la conformación del análisis de resultados en investigaciones cualitativas. La primera parte dice, organizar los datos. Bueno, ¿cómo se organizan los datos? Entonces, tomen en cuenta acá que tenemos esa entrevista que se aplicó a los docentes y se trabajó por medio de una matriz. Como tenemos, eran como tres docentes aproximadamente y las preguntas de la entrevista eran como unas diez entonces no pude compilarlos todos en un cuadro muy pequeñito, para que porque si no, no se podía ver bien. Lo dejamos aquí solo con la pregunta 1. Pero la idea de la matriz de datos es que se ordenen mejor los datos ya para después poder encontrar las coincidencias y las diferencias y poder ir trabajando entonces en relación a esta información de forma global y establecer después las categorías o los códigos. Entonces vean que por ejemplo acá está la pregunta. Que se le hizo al docente, y hay las respuestas de cada uno de los docentes: docente 1, 2, 3. Algo muy importante acá, cuando se hace un proceso de, de entrevistas eh, aplicadas a los sujetos de información, es guardar este eh, la confidencialidad de los datos. Entonces, Sé que más de uno lo conoce, sé que lo saben, pero no es malo recordarlo. No vamos a colocar el nombre de la persona que nos dio la información. Aquí lo que hacemos es colocar docente 1, 2, 3 o docente A, B o C para que entonces resguardemos la respuesta, pero nosotros desde lo interior de nuestro trabajo ya sabemos quién es docente A, quién es docente B, quién es docente C, para que lo tomen en cuenta. Seguidamente, ya tenemos entonces la parte de organización de los datos. Procedemos a codificar. Bueno. Tomen en cuenta aquí que codificar los datos no precisamente puede ser en una herramienta como Atlasti, lo podemos también hacer manual, aunque la herramienta nos va a ayudar un poco más para trabajar la relación de agrupación de los datos y las familias y el análisis de los insumos que tenemos, también se puede hacer manual. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, se puede hacer un muestreo y esto se hace seleccionando unidades de análisis entre los textos. Se puede hacer una identificación de los temas, en donde se combinan los datos recolectados y reflexiones. Ya aquí ustedes tienen que ser muy sistemáticos con la información que tienen, tomar en cuenta los insumos teóricos, seleccionarlos por temas, en orden de jerarquía, por colores, por eh, fichas. Ustedes los van separando. La idea es que desde el principio, organicen bien toda esta información. Se trabaja en una construcción de sistemas de códigos, que es una lista organizada de códigos por jerarquías, como les decía, en donde se incluyen las descripciones para cada uno de los códigos y esto se usa, pues claro, está para reducir mucho más los datos y obtener una relación más estrecha entre los códigos que tenemos versus la categoría de análisis, que es la que tenemos que trabajar y revisar y posteriormente comprobar. Se marcan los textos, se usa la asignación de códigos a unidades de texto, párrafos, páginas, se sugiere además el diseño de etiquetas que asocian los códigos con las etiquetas en relación con la teoría. Entonces ustedes por ejemplo van a revisar el marco teórico y resulta que además del marco teórico tenían eh, un informe, tenían un video tenían grabaciones. Entonces aquí es empezar a revisar cada uno de esos elementos y encontrar la coincidencia que tienen con esa categoría estableciendo los códigos. Más adelante les voy a enseñar unas ilustraciones, pero si lo quisieran hacer manual, por ejemplo, van a tener un informe que sea pertinente con, este, con esta categoría, lo dejan por aparte. Tienen un artículo que también se vincula, lo dejan por aparte. Tienen dentro de su marco teórico, claro está toda la información referida a esta parte dentro de la categoría, entonces la dejan también ahí. La idea es que ustedes vayan preseleccionando. ¿Qué me sirve para fundamentar esta categoría? ¿Qué me sirve para fundamentar la otra? En un claro orden, por jerarquías, para que ustedes revisen cada una de la información y después separen por códigos. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Después los esquemas. bueno Para relacionar los elementos más relevantes entre sí y determinar el comportamiento de los códigos. Una eh, técnica que es bastante clara acá es cuando estable establecemos un esquema visual en donde tenemos los diferentes elementos que pueden fundamentar esa categoría de análisis y hacemos una descripción bastante clara interrelacionando esos códigos con la teoría. Queda muy bien, pero sí hay que tener mucho orden. Vamos a ver acá otras formas de codificar y ya ahora sí estamos utilizando en este caso el Atlas T, entonces vean por ejemplo acá en esta parte que está enmarcada eh, en un círculo rojo tenemos una lista de códigos Acá se trabajaron, esto es otro ejemplo que tengo, eh, toda una situación de códigos y se describieron esos códigos. Aquí bueno, está muy pequeño pero se tiene el texto, hay toda una historia acá que es un artículo en donde se fue marcando cada una de la información que era más relevante para establecer cada uno de los códigos y la descripción y cómo se asociaba con la categoría que se estaba revisando. Aquí hay un audio que es de una entrevista, entonces se hace la grabación y se fue separando, vean acá dónde está, porque aquí se desarrolló y se fue estableciendo desde cada uno de los eh, parámetros que tiene acá lo, lo más importante. Eh, de lo que nos estaba diciendo el experto en ese momento que coincidía con lo que íbamos a comprobar en la categoría, cómo se establecía y fuimos elaborando los códigos y posteriormente se elaboró un esquema en donde hay toda una relación del comportamiento de este resultado de la entrevista, cómo se sistematizó, cómo se concretó y fue lo que nos permitió trabajar. Entonces, ese esquema junto con los resultados del marco teórico conceptual que tenemos y revisar que de ahí se comprueba con la teoría que tenemos fundamentada en nuestra investigación. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto de la codificación? Esto es un proceso de mucha carpintería, no les voy a decir que no. Hay que tener mucho orden para que no se nos puedan enredar los procesos, los datos, cómo los vamos a ordenar y esto es lo que nos va a permitir cuando ya hayamos hecho un un contraste perdón, de la transcripción de los instrumentos con la teoría que tenemos para fundamentarla y ya la hayamos separado e identificado cada una, hacemos entonces un proceso de triangulación de datos, que es la técnica que se utiliza entonces para poder comprobar la veracidad de nuestra categoría de análisis. Y entonces tenemos acá la categoría, más los resultados de los instrumentos que tenemos, más las anotaciones personales, porque también tomen en cuenta que en una investigación cualitativa hacemos muchas inferencias y muchas reflexiones y nosotros tomamos datos en una bitácora. Entonces, se puede usar eso también si es vinculante con la categoría que estamos trabajando y nos permite todavía enriquecer más y no distorsionar los resultados que tenemos, válido, se puede trabajar. Entonces, esto lo vamos a aportar y fundamentar con teorías de insumos varios documentos que tengamos, como les decía, informes, artículos, qué libros, los mismos insumos que tenemos dentro de nuestro marco teórico, si tenemos ilustraciones, fotos, eh, por ejemplo cuando se hace una etnografía que uno recolecta mucha información o una investigación acción que uno también recolecta del, del contexto en el que se está trabajando, es válido que utilicemos todos estos insumos para entonces proceder a poder contrastar esto con la teoría y, claro, está a realizar un análisis mucho más completo de lo que tenemos como resultados. No solamente, por ejemplo, la entrevista que se aplicó a una población, sino que tenemos otros elementos que parten de las fuentes secundarias que nos permiten realzar toda esta información que tenemos acá en el instrumento y los resultados, para poder entonces hacer un buen análisis de la discusión de esos resultados. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es, vamos de nuevo, una interpretación de los resultados. Tenemos una entrevista y aquí voy a trabajar entonces con la variable que teníamos de la parte cualitativa de nuestra investigación que habla sobre el impacto, que eh, bueno, en este caso sería conocer la opinión de los docentes y los estudiantes respecto a las estrategias de mediación y técnicas que se utilizaban para ver si se cumplían habilidades y destrezas investigativas. Entonces Se le aplica una entrevista a los estudiantes y otra a los docentes y aquí tengo por ejemplo la transcripción que se hace de la entrevista aplicada a los estudiantes. Ojo acá que esto es nada más eh, una interpretación. Aquí no hay ningún análisis. Aquí no hay un contraste con teoría y no hay inferencias de nada, solo es una transcripción. Lo que ustedes ven aquí marcado en amarillo es el uso correcto que se hace de APA cuando se toman eh, pequeñitos retazos o partes de los resultados que tenemos de la entrevista como para reforzar lo que estamos explicando en esa interpretación. Pero aquí no hay análisis, solo se interpreta. Entonces, y esto es referido a otro ejemplo que teníamos sobre otra investigación en plagio. Entonces, se hace... Eh, la descripción completa de lo que se encontró. Vamos escribiendo completamente lo que tenemos y fundamentamos y reforzamos un poco con un pedacito de lo que obtuvimos, eh, de lo que nos dijo alguno de los estudiantes para poder realzar esa, esa transcripción. Ahora vamos a ver acá el ejemplo de análisis y discusión de los resultados. ¿Cómo se realiza? Entonces, eh, retomando la categoría de análisis que teníamos y la matriz de valoración que estábamos haciendo con la entrevista de los docentes, tenemos el análisis de la tabla. Entonces uno empieza a hacer el análisis eh, de forma eh, de transcripción. Uno empieza a poner acá, bueno, desde la primera pregunta donde se solicita describir el proceso de mediación, eh, los docentes coincidieron en que se tuvo obstáculos para desarrollar una mediación pedagógica. Más adelante, se refuerza, aquí donde dice Comunicación Personal de Camacho o Julio 2015, se refuerza con un aporte de uno de los docentes. Y por otro lado, se refuerza también con el aporte del autor. Entonces, lo que se aporta en este resultado de acá, fue fundamentado con la teoría de García de Oz que habla sobre eh, que el docente debe ser un profesional de ayuda y esto está muy en consonancia con el resultado que nos dieron los docentes en esa entrevista que se les realizó. Si se dan cuenta ya esto es un poco más complejo porque se está analizando la teoría que es pertinente para fundamentar los aportes de los docentes y además se enriquece todavía más el resultado de esta entrevista con un aporte de uno de los profesores que nos dijo algo que era muy vinculado con el estudio que estábamos haciendo para el análisis de esta entrevista. Ahora, por otro lado, siguiendo con la entrevista, tenemos acá que se utilizan otros autores como Sarramona, se utilizan López y Otero y también Sevillano, ya para poder fundamentar las respuestas de estos docentes que obtuvimos en contraste con la teoría que tenemos desde nuestro marco teórico. Seguidamente, ¿cómo se percibe entonces ese análisis desde las conclusiones? Al igual que en una investigación cuantitativa, no se parte del supuesto de que tomemos Hubo un extracto de nuestro análisis y lo pasemos directamente a las conclusiones. Aquí igual de forma ordenada se trabaja en relación a las categorías de análisis. Entonces tenemos acá la categoría que habla sobre la opinión de docentes y estudiantados respecto a las estrategias de mediación y la pertinencia en el desarrollo de habilidades y destrezas para la formación en investigación. Entonces, a partir de esta categoría, además de las inferencias que se hicieron, procesos de observación que se tenían, los resultados de la entrevista y el contraste de la teoría con la entrevista para el análisis y discusión de los resultados, se obtiene entonces esa conclusión, donde dice, bueno desde la perspectiva docente respecto a las actividades, se indica que sí se facilitan las habilidades y destrezas para la formación e investigación. Sin embargo, la interiorización de los conocimientos por parte de los estudiantes es muy corta, se ve en muy poco tiempo, porque solo son 13 semanas para que puedan profundizar. Se llega a esa conclusión, pero se recomienda entonces, y aquí eh, se trabaja entonces en función de la idea que se pretende realzar con contraste de teoría para poder reforzarla todavía más. En el caso de las investigaciones entre grupos que se hagan de forma interdisciplinaria para que los estudiantes tengan una participación más activa, que desde un proceso más temprano se incorporen con procesos de investigación y se sugiere, se recomienda que se desarrolle una técnica que se llama semilleros de investigación y se fundamenta teóricamente. Eh, de dónde viene y qué es, para que la persona que lea la investigación después pueda entender qué es lo que se está recomendando y por qué se está haciendo. Entonces, si se dan cuenta acá, no es un extracto del análisis, se hace eh, remembranza a los resultados y se hace también una interiorización de los resultados que se obtienen y se contrasta con una recomendación para poder enriquecer entonces esa conclusión. Ahora bien, ya habiendo revisado cómo se desarrolla el análisis de datos en las investigaciones cuantitativas, en donde se interpretan los resultados, se hace un análisis de resultados con pruebas paramétricas o no paramétricas según corresponda, se hace una discusión de los resultados y se obtienen las conclusiones y por otro lado tenemos las investigaciones cualitativas en donde también tenemos los datos, los ordenamos, los codificamos, eh, establecimos criterios y los contrastamos con teoría para poder generar la triangulación de datos y ya después sacamos nuestras conclusiones viene esta otra parte que es desde el enfoque mixto. ¿Cómo se trabaja? bueno Resulta ser que la investigación mixta tiene diferentes diseños sobre los cuales uno puede considerar, eh, dentro del interés del investigador, cómo realizar esa investigación. Si va a ser secuencial exploratorio, secuencial explicativo, de triangulación concurrente, imbricado o demás. Porque hay varios tipos, son aproximadamente 7 u 8. Entonces, tomando en cuenta cada uno de sus diseños, el diseño por sí mismo nos va a dar entonces las indicaciones de si va a haber una prevalencia de una tendencia más cuantitativa que cualitativa en nuestra investigación y así se conforman entonces los objetivos para hacer una distribución de variables y categorías y si se dan cuenta el análisis de los datos, parte del mismo procedimiento anterior. El orden en el que se dio el análisis de los resultados, desde la interpretación, análisis y discusión, es el mismo que se debe desarrollar en el caso de las investigaciones mixtas. Que no se pierda este hilo conductor desde el inicio. Tiene que ser muy ordenado. Hay una fase, en el caso de las investigaciones mixtas, que según la tendencia del diseño que se escogió, entonces puede haber un momento en donde los datos cualitativos sirvan para enriquecer los datos cuantitativos. Pero como les digo ya eso es propio del diseño que se seleccionó. Entonces aquí lo que corresponde es primero tener muy claro el diseño de investigación mixto seleccionado y ya a partir de ahí generar un orden esquemático en cada uno de los elementos que van a conformar la investigación. Desde los objetivos que se elaboren, las categorías o variables de análisis que se vayan a diseñar, los instrumentos de recolección de datos que van a poder este, obtener datos para poder realzar esas categorías o variables y el análisis se hace tal cual lo vimos anteriormente. En ese orden, con esa estructura y eso sí, entendiendo muy bien de que una cosa es interpretar los datos otra cosa es ya hacer análisis de los resultados desde la parte estadística por ejemplo con pruebas paramétricas o no paramétricas y desde la parte de investigación cualitativa cuando vamos agrupando los datos junto con la teoría para poder hacer después la triangulación. Que con ese orden eh, tengan mucha paciencia. Yo sí les pido que se ordenen desde el inicio porque si no llevamos un orden desde el inicio con los objetivos Nuestras conclusiones no van a salir conforme lo estamos esperando en el estudio y, bueno, la importancia que tienen, por ejemplo, acá las conclusiones en la investigación es justamente probar si se cumplió la pregunta-problema, si se dio eh, una veracidad en el cumplimiento de las hipótesis o categorías, eh, si se generan nuevas líneas de discusión y, por otro lado, comprobar la veracidad que teníamos de la hipótesis inicial, si ésta se confirma o se rechaza eso es importante desarrollarlo y contrastarlo en las conclusiones. Que esto sea bien escrito en las conclusiones y en ese orden, a partir de las variables o categorías que tenemos. Eh, la videoconferencia como tal llega hasta acá. Eh, si sí les pido por favor que posterior a los que nos siguieron aquí en línea, se tomen su tiempo para ver por separado cada uno de los análisis. Yo sé que es mucha información de un solo y puede ser un poco difícil de, de digerir y tal vez ya se les hayan hasta enredado. Entonces, sí es importante que por etapas la vayamos viendo para que ustedes tomen en cuenta qué procedimiento se sigue en cada uno de los análisis y que tomen en cuenta que el análisis de resultados va más allá de solo interpretar. Interpretar, como les dije al inicio, solo es dar eh, visualmente un dato de lo que se obtiene en una tabla o en un gráfico. Analizar ese resultado ya va un poco más allá en investigaciones cuantitativas y precede a pruebas paramétricas o no paramétricas de estadística inferencial. En el caso de investigaciones cualitativas, pues ya precede a un análisis más exhaustivo cuando se codifican los datos, se agrupan por familias, se separan contextos, se encuentran coincidencias para poder fundamentar. Y la discusión de los resultados, que es muy importante, porque es la que nos permite entonces contrastar esos resultados con la teoría para comprobar de verdad si se cumplieron o no esas variables o categorías que tenemos. Es muy importante. Y esas vienen de nuestro marco teórico u otros insumos adicionales dentro de las fuentes secundarias que tengamos que sirven para enriquecer y realzar la investigación. Entonces, bien, llegamos hasta acá. Eh, vamos a dar un espacio, un tiempito para que se vayan formulando las preguntas. Si tienen preguntas desde el chat o desde los centros. Eh, Como cuánto el espacio, unos cinco minutos aproximadamente. Y nos volvemos a ver en un momento para poder dar respuesta a esas interrogantes de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a, a dar respuesta. Eh, algunas de las consultas que ustedes están planteando acá en el chat eh, para ir aclarando todas las, las consultas que están haciendo son válidas. Recuerden que también si están haciendo análisis cualitativos eh, para sus investigaciones, las estudiantes o los estudiantes que estén en el curso 2096 en Fundamentos 2 o en Investigación Acción eh, también las pueden plantear en el chat y vamos a responder tanto consultas sobre lo que son análisis cualitativos como cuantitativos. En este caso voy a dar, voy a leerle a Carolina eh, acá una consulta que tenemos. Carolina dice lo siguiente. Eh, ¿Qué sucede si yo defino que mi muestra es no probabilística? Ejemplo, 64 estudiantes, y a lo largo del proceso se pierden algunos estudiantes. Si sí, dentro de mi metodología hasta hacer un entre, entre comillas, retest, eh, lo cual no estoy seguro que quiso decir acá, pero luego uh -huh. podemos aclarar. Entonces los muestreos al inicio y al final no serían con la misma cantidad de estudiantes, eh, por ende. Uh -huh. eh, ¿Cómo afecta esto el análisis de los datos? No. Bien, muchas gracias por su pregunta. Vamos a ver si usted me está diciendo que tiene acá una muestra no probabilística y ya la determinó y es esa cantidad son 64 sujetos aproximadamente. Aplicas el instrumento pero resulta que obtenes eh, menos de los que se aplicaron. A ver, de acuerdo a las características, entonces usted evalúa qué tipo de prueba, si es paramétrica o no paramétrica, aplica en ese caso y eh, desarrolla el análisis. Hacer un retest, suponemos o entendemos que hacer un retest es volver a pasar, me imagino, el instrumento con la población de estudiantes que sí contestó. No hace falta, porque lo que se puede hacer es anotar dentro de los resultados eh, que un inicio se tenía una población de tal cantidad pero los resultados dieron eh, de tanta cantidad y ahí eh, uno responde que son tantos o que no contestaron el instrumento. No hay ningún problema con eso. Tómese en cuenta, sí, que pues claro, el margen de error aumenta. Los resultados, si queremos trabajarlos de un margen de error mínimo, pues la idea sería que contestaran los que tenemos aquí predispuestos como muestra, pero no hay ningún problema. Usted hace el análisis de los resultados con las pruebas que tenga que aplicar y eso sí, en las conclusiones detalla puntualmente lo que sucedió o incluso también lo, lo completa desde los análisis, que inicialmente se tenía una muestra de tanta cantidad, se aplicó el instrumento, eh, hubo una cantidad porcentual que no esto es todo lo que aumenta entonces eh, el margen de error en los resultados y ya a partir de los resultados y análisis que usted obtiene, hace las inferencias y permite contrastar si se comprueba o no la categoría o variable de investigación que tiene, pero no tiene que hacer un retest, haga el análisis así con los resultados que tiene. Okay. Eh, Carolina hay otra consulta que dice eh, en este caso los resultados de la encuesta dieron de forma positiva, es decir, menos afectados en cierta situación. ¿Qué pasa si no se refleja como una problemática? Bueno, eh, Como les decía yo en la presentación, no hay datos malos ni datos buenos. En este caso lo que nos está comprobando es que la variable de investigación eh, se cumplió. Eh, o si sí, en este caso me parece que es la variable de la categoría, se cumplió y lo que tocaría en este momento es fundamentar con insumos teóricos para poder dar realce a sus resultados. No pasa nada y en las conclusiones se coloca así, eh, efectivamente lo que usted suponía, porque uno como investigador desde el inicio va suponiendo qué podría dar en esos resultados, se comprueba posiblemente lo que usted supuso y todo dio de acuerdo a lo que usted esperaba. Se contrasta, se contrasta de esa forma. No hay que preocuparse porque tampoco hay que esperar en una investigación obtener resultados totalmente diferentes. Es que puede suceder en algunos momentos, en otros no, pero no pasa nada. Usted desarrolle el resultado tal cual y lo fundamenta con teoría para que contraste esos resultados y les dé más validez todavía. Eh, ok, eh, Hay otra pregunta que me parece un poquito más que tiende hacia lo que son los enfoques cualitativos y dice lo siguiente. Con relación a los anexos, por ejemplo, uh -huh. las observaciones se adjuntan en forma digitalizadas o transcritas. Se puede adicionar fotografías de algún material adicional como la solicitud de los permisos a los padres. Eh, aquí hay como varios puntos. No sé si lo aclaras vos y yo algunas otras cosas. O no Sí, sé. sí. En el caso de las investigaciones cualitativas. Eh, dependiendo del tipo de investigación cualitativa que se esté haciendo, si es etnografía, si es caso de estudio, si es investigación acción eh, o autobiografía. Entonces, o biografías tienen que tomar en cuenta que la recolección de los insumos es muy importante. Primero, porque nos va a permitir enriquecer todavía más en la parte de la discusión de los resultados. En anexos, eh, Sí hay que llegar a un acuerdo y hablar con el director de su tesis, en caso de que sea director de tesis, porque no podemos tampoco cargar tanto el documento. Eh, las transcripciones, eh, si es un trabajo de investigación deberían dejarse tal cual. Si las digitaliza, yo preferiría que fuesen escaneadas, por lo menos desde mi parecer, eh, pero ya es algo que usted tiene que trabajar y hablar con el director de su tesis, para que entre los dos se encuentren un punto en común y se valore qué es lo más pertinente de destacar en los anexos, porque a veces no toda la información es de alta relevancia. Puede ser que haya sido importante en algún momento, pero no fungió como algo trascendental para la investigación. Eh, cuando por ejemplo se les piden las cartas de permiso de la institución eh, o si usted fue a hacer entrevistas, eso sí es muy importante y lo ideal sería que se escanearan y se entregaran en el documento tipo foto. Pero vamos de nuevo, si ese tipo de dudas eh, sí sería bueno que las comentaran también con el director del trabajo final de graduación. O con el tutor o tutora. En el caso de hacer un sí. trabajo de cursos con el tutor o tutora. Eh, sí, usualmente, eh, si sí, los materiales que no se usan propiamente en el análisis, como bien se le señaló Carolina, eh, se ponen en el anexo, en el instrumento que se utilizó para recolección de información, ya sea la guía de entrevista ya sea el cuestionario o la encuesta que se utilizó, esa debe ir eh, colocada digamos en los anexos. Eh, también, eh, sí, siempre es importante eh, por lo menos anexar un ejemplo del consentimiento informado que se utilizó. Tal vez no los 15, 20 o los 64 consentimientos, pero sí mostrarle al tutor o, al tut o a la tutora este, que sí se utilizó o que sí se solicitó los permisos correspondientes para llevar a cabo esa recolección de información o que sí se solicitó el permiso correspondiente para ir a realizar las entrevistas uh -huh. o las observaciones de acuerdo al enfoque de investigación que se estaba uh -huh. llevando a cabo. ¿verdad? Uh -huh pero tienen razón. Eh, es decir, ese material no es necesario utilizarlo en el análisis propiamente, pero sí es importante aportar alguna evidencia como formato anexo en los informes de investigación. Uh -huh. Carolina, acá tenemos otra consulta que dice, eh, cuando utilizamos métodos mixtos al analizar la parte cuantitativa y cualitativa, podría darse el caso que no coincidan las conclusiones obtenidas cuando hacemos la triangulación, ¿qué sugiere hacer en estos casos? Y amplía un poco, eh, eh, Giovanni dice, tal vez los resultados obtenidos desde una metodología mixta no coincidan a la hora de hacer la parte cuantitativa y cualitativa. Eso es posible, como consultando si sí, eso puede suceder. Tal vez podrías ampliar un poco sobre cómo se lleva a cabo esa interpretación y ese sí. análisis sí. y puedes aclarar ahí sí. eso. Sí, de hecho, eh, Giovanni eh, es estudiante del curso mío. Eh, cuando tenemos una investigación y en su caso usted lo está trabajando con el diseño de triangulación, tome en cuenta que usted va a tener los objetivos de investigación y hay los objetivos que están de corte cuantitativo y aquellos que son de corte cualitativo. Entonces cuando usted va a trabajar los análisis de datos, los trabaja por separado y después los fusiona para ver el comportamiento de las variables y las categorías de análisis. Cuando usted va a trabajar las conclusiones, el orden para poder desarrollar estos resultados es en relación a los resultados que se obtuvo en las variables y los resultados en las categorías de análisis. Si usted me pregunta que pueden no coincidir, puede ser y no hay problema. Lo importante acá es que se cumpla con el diseño que se escogió, que si en el caso de triangulación, la triangulación sirve para qué? Bueno, para que se pueda comprobar eh, la categoría o en este caso variable que se tiene, en el caso de los diseños mixtos, eh, el instrumento que se utilizó y los insumos teóricos, junto con eh, la población con la cual se trabajó. Entonces, tiene que haber ahí todo un proceso sistemático y eso es lo que se pretende ver reflejado al final. Eh, puede no coincidir, es que en investigación de todo puede suceder, eh, nada más lo, que imp lo importante acá es fundamentar bien y que vaya de acuerdo a ese objetivo o esa categoría que se estableció desde el inicio, porque eso sí tiene que haber una relación secuencial. Si yo aplico un instrumento y obtengo resultados y esos resultados no van de acuerdo al objetivo de investigación, ahí sí tenemos problemas y hay que revisar el proceso. Lo ideal sería que se compruebe o no se compruebe, pero entre las conclusiones que haya diferencias si y algunas no converjan no hay ningún problema. Me imagino que esto es algo interesante desde los hallazgos de resaltar más bien. Perfecto. Eh, ya casi vamos concluyendo. Si tuvieran alguna última consulta, igualmente les queremos recordar varias cosas que están las y los tutores en los diferentes entornos para contestar siempre sus consultas y sus dudas que está el canal de YouTube con las videoconferencias anteriores que ya tenemos ahí preparadas con diferentes temas de investigación, unos cuantitativos, otros cualitativos, otros sobre elaboración de informes igualmente y otros insumos que pueden repasar y tener siempre ahí a la mano para estar consultando constantemente. Que Esta videoconferencia en unas, en unas semanas va a estar también colocada en el canal de YouTube y hoy mismo ya queda aquí en el, en el en la biblioteca de, de videoconferencias uh -huh. de la UNED para que las personas que la quieran volver a repasar en el transcurso de la tarde lo puedan hacer este, de forma libre eh, más tarde y que, este, como les digo, eh, esperamos que haya sido mucho provecho su, eh, su tiempo acá con, con nosotros para lo que es la parte final digamos de este cuatrimestre que sabemos que que ya estamos a punto de concluir. Bien, De mi parte eh, no me queda más que agradecerles. Sí les voy a recomendar por favor, yo sé que la videoconferencia tiene muchos apartados eh, muchos elementos que tomar en cuenta. Entonces eh, posterior a cuando ya la tengamos en la biblioteca o también en el canal de YouTube que la vean con calma, véanla por partes para que ustedes puedan entender el razonamiento que les damos desde la importancia de interpretar, analizar y generar procesos de discusión de resultados, que eh, en ocasiones he visto investigaciones en donde compilan todo en un solo capítulo de análisis e interpretación de resultados, o en otros incluso han dejado la parte de discusión de resultados por aparte, que sería lo ideal que esté en un momento eh, análisis y discusión de resultados y en otro apartado solo la discusión de los resultados para que se vea esa diferencia. Que es importante que se generen esos procesos de discusión, claro que sí, en todas las investigaciones deben estar presentes porque nos permite contrastar lo que estamos encontrando en hallazgos y con la teoría que tenemos dentro del marco teórico que algo en lo que he hecho mucho énfasis, por lo menos desde los cursos de Métodos Mixtos de Investigación, es que esto es un proceso secuencial, hay que ser muy ordenado desde el inicio, eh, hay un vínculo muy estrecho entre lo que es el tema, la pregunta problema, los objetivos, las categorías de análisis y las variables e incluso el diseño de los instrumentos y si no hay una relación vinculante entre estos, eh, tenemos que revisar bien qué es lo que sucede porque si no vamos a tener problemas a la hora de pasar a esta etapa que es el análisis y discusión de los resultados. Eh, no tengan miedo eh, cuando se les habla de estadística inferencial o descriptiva, solo son conceptos. Tomen en cuenta que la estadística en este caso viene a sernos una herramienta muy importante porque nos permite contrastar y trabajar a profundidad los resultados que tenemos de las variables. Nada más, son datos, no tienen por qué asustarse con eso. Eh, que fundamenten con otros recursos para que puedan entender en profundidad en qué consisten cada una de las pruebas que se pueden aplicar y finalmente la importancia que tienen las conclusiones para la investigación, que si bien es cierto no parten de un corte y pegue que se haga del otro apartado de análisis y lo pusieron en conclusiones, si parte de una reflexión que tiene que hacer el docente, en este caso el investigador, al final eh, de lo que aconteció producto de ese estudio que se realizó y para poder dar veracidad de las variables o las categorías y de la hipótesis de nuestro estudio. Entonces como es tanto y vean que todo está hilado, si sí les pido que vean la presentación con calma, por partes, que ustedes mismos si quieren eh, vayan desdoblando la presentación y si hay alguna duda respecto a algún punto específico, eh, que nos escriban y yo con mucho gusto incluso puedo darles mucho más aportes si necesitan, pero sí sería importante que la trabajemos con mucha calma, porque este proceso es fundamental en la investigación y es uno de los más complejos, pero a la vez que enriquecen más todos los resultados que obtenemos. Eh, les doy las gracias una vez más y eh, sería todo. Hasta luego. Muchas gracias. Yo tuve un problema con el chat eh, con mi computadora, me tuve que salir un segundito, eh, pero les recordamos también que la videoconferencia queda eh, está colocada debajo de, de la ventana donde vieron esta presentación, perdón la presentación, está abajo de la ventana donde vieron ustedes esta videoconferencia y la pueden descargar ahí en cualquier momento. Muchas gracias y buenas tardes.